Hola amigos, este día el canal se viste de fiesta Nos acaba de llegar la GoPro Hero 11 Acaba de ser lanzamiento el, día, el miércoles 14 Y nos acaba de llegar el día 16 Viernes 16 Aquí está, en esta caja Y acompáñame a hacer el desempaquetado La opción que compré es la de la cámara más los accesorios en total, y haciendo los descuentos, salió en 427 dólares, en total. Estaba, estaba loco por abrirla. Eh, estaba en la calle en el momento en que llegó el paquete. Y son las 10 de la noche. Y, y tenía que grabar este video porque es que ya estoy loco por abrirlo y a ver qué trae el paquete. A ver, ya sé lo que trae el paquete, pero, pero es la primera vez, ¿no? Que, que me llega, tengo una GoPro nueva, acabada de salir al mercado. Uh -huh. Esta es la factura de compra. Bueno, aquí está la tarjeta. Junto con el paquete que, que adquirí, viene una tarjeta de memoria de 32 GB, ScanDisk. Ahí está. Le soy sincero, no creo que los accesorios, todos los accesorios que van en esta cajita. Así que por eso es que estoy ahora un poco intrigado con lo que hay acá mm, la bolsita miren la presentación uh -huh. a ver por donde lo abrimos aquí está el sello de seguridad y se lo quitamos el sello de seguridad aquí no debe venir todo es imposible que venga todo ¿eh? vamos a ver así ah, <ríe> con consulto pero sí aquí está este es uno de los accesorios es para andar en el mar para que flote aquí se coloca la cámara Bueno, vamos a dejar la cámara por el final. Este accesorio es para poner en la cabeza. Ajá, con sus. con sus gomitas acá para que no resbale Ok. Esto es uno. Esto es para. no tengo idea ahora. ¿Para qué es? Este es para poner acá. Tengo unas pegatinas para poner en el casco. Baterías. Miren, con estas baterías nuevas que ha sacado Pro tiene, yo sé que son que tienen un buen amperaje. Desde aquí no puedo ver el amperaje, pero sé que son que es bastante tiene dos baterías y. Tarán. Bueno, a ver qué más trae acá. Cable para cargar. USB-C, USB-A. Dos tornillos. ¡Uy! Dos tornillos. Los típicos tornillos. De GoPro nada está bonita la bolsa ajá ah, guía rápida unos stickers ok y ahora la gopro wow. les soy sincero muy pocas veces tengo la oportunidad de coger algo nuevo usualmente lo consigo de ebay algunos productos los consigo de ebay que son de, de uso, de segunda mano. Y muy pocas veces los tengo, tengo la oportunidad de tener algo así, acabadito de sacar. Prácticamente apenas hace dos días que salió al mercado. Aunque mucha gente tiene ya productos y lo, los he visto ¿no? en, en YouTube, las revisiones. Esto no se ve tan fuerte, ¿no? Ok, vamos a sacar las protectores. De las pantallas, el cámara must be updated before you can use it. Dice que tengo que hacerle un update. Y no puedo sacarlo nada atrás, ok, afuera. a ver cómo sale la cómo sale cómo sale la batería <risa> vamos a ver el manual porque no sé ni cómo sale ni cómo sale la batería oh se hizo la luz es solamente alargar, se ala, y se suelta la pestañita. Mm. Fácil. Ok. Dice que hay que hacerle un update. Vamos a ponerle la batería y la SD, SD card. O colocamos la memoria a este cerramos y salió la primera pantalla Ok, lo configuramos en inglés. By using this GoPro, I agree to term available. Ok. Quick. Dice que la unamos al teléfono, a la aplicación de GoPro. Que es Quick. Con el GoPro, con el Camera Pair y está se está emparejando. Ok, ya se emparejó. Ok, ya lo... ok, install update. Continue. Es un cuerpo bien robusto bien robusto ahí está el 11 tiene tiene un sensor más grande que, que la gopro 10 tiene otra versión de estabilización más, más avanzado mientras que se está actualizando vamos a colocar este accesorio este accesorio acá la gomita de seguridad y quedaría listo esta esta empuñadura no tiene la facilidad de que hace así que muchas otras que son de, de que son copias no, no tienen no lo hacen bueno ahora tengo que aprender a usarla porque realmente no sé tengo que empezar a trastearla y ver algunos vídeos en youtube para ver cómo funciona y cómo y cómo ponerle el estabilizador porque el estabilizador ahí está un poquito bueno, ya mañana lo que haré es aprender a cómo configurarla A esperar que se cargue eh, la batería completamente Está en 17% Y para darles una mejor experiencia de configuración de la cámara Porque actualmente no sé cómo operarla Solamente algunos videos, pero no la he tenido en mis manos Y no sé cómo hacerlas. Así que nos vemos en otro video